Garzón y Collazos, dos grandes de la música. En 1977 el dúo de música Andina, Garzón y Collazos dejó de cantar sonetos que relataban la cotidianidad de Colombia. Este grupo, referente del folclor nacional, inició su trayectoria en 1938. Darío Garzón hacía la primera voz y Eduardo Collazos la segunda, desde la primera vez que cantaron como dúo. Muchos colombianos recuerdan con cariño la música de estos artistas y hoy suena en nuestros corazones. Darío Garzón es un orgullo para Cundinamarca. Darío Garzón Charri nació en el municipio de Girardot el 9 de enero de 1915. Desde muy joven se despertó su gusto por la música y participó en muchos grupos musicales del pueblo. Darío Garzón se encargó de pulir su canto y la interpretación de instrumentos hasta encontrar a su compañero Eduardo Collazos Barón, un ibaguereño con el que decidió formar un dúo. Bogotá fue un centro de inspiración. Una vez consolidados como exponentes más importantes de la música andina, el dúo se radicó en la ciudad de Bogotá. La capital fue un punto estratégico para que conocieran a José A. Morales, músico y compositor. Él fue quien logró inspirarse para crear las canciones y la melodía de varias de las canciones del dueto. Entre sus logros, el dueto alcanzó a hacer giras en Estados Unidos. Por los años 50, grabó más de 100 discos para dos casas disqueras, Sonoluz y Vergara. Y en la época en que las emisoras se daban el lujo de contratar artistas exclusivos, fueron las estrellas de la emisora Nueva Granada. 40 años sin la música de Garzón y Collazos. El dueto más querido de la música andina logró hacer giras por todo el territorio colombiano, y quedarse por siempre en el corazón de los colombianos la música colombiana tiene un gran legado gracias a Cundinamarqués que tomó la decisión de encontrar un buen músico para hacer historia sus canciones siempre lograron difundir el sentido de pertenencia y orgullo a quienes se encuentran lejos del país gracias por tu visita al canal vuelve pronto